Hola, bienvenidos a su canal Linux en Casa. Este es el séptimo video de la serie Cómo instalar varios Linux junto a Windows 10. Ya he instalado Manjaro y MX Linux. En este video empezaré la instalación de Linux Mint, que la voy a hacer desde una memoria USB y utilizando o conectándome a la red de Internet a través del Wi-Fi. Comenzamos. Voy a utilizar la versión de 64 bits de Linux Mint 19.3 con escritorio Cinnamon, que previamente he instalado en una memoria USB. Ingreso al setup del PC para que la memoria sea la primera en el orden de arranque. Aquí está Linux Mint en versión Live corriendo desde la memoria USB. Y ya encuentro un problema. Veo que no se detecta la conexión del Wi-Fi. Únicamente la conexión por Ethernet o por cable UTP. La solución sencilla sería hacer la instalación de Linux Mint a través del cable de red. Pero quiero complicarme un poco la vida y hacer o tratar de hacer la instalación conectándome a través del Wi-Fi. Lo que debo hacer entonces es configurar de alguna manera el Wi-Fi aquí en la versión en vivo de Linux Mint. Lo primero es averiguar la marca y modelo de la tarjeta de Wi-Fi o del chip del Wi-Fi. Esto lo puedo averiguar aquí mismo en la versión en vivo de Linux Mint de esta manera. Ingreso a System Settings. Y doy clic en Driver Manager. Linux Mint está verificando el hardware que aún no ha podido configurar. Esta advertencia es normal, pues no tenemos conexión de internet. Y aquí está toda la información de la tarjeta Wi-Fi o tarjeta inalámbrica. Marca Broadcom, modelo BCM4322B. Y adicional está la información del driver que necesito. El driver es BCWL Kernel Source con versión 6.30, etcétera, etcétera. Anoto todo este número o toda esta información. Y lo que debo hacer es, con otro computador que sí tenga internet, buscar y descargar este archivo o driver. Y bueno, como este mismo portátil tiene instalado Windows 10, MX y Manjaro Linux, solo debo reiniciar e ingresar a cualquiera de estos sistemas. Salgo de Linux Mint Live. Apago el PC, quito la USB de instalación e ingreso a Windows 10. Y en el buscador escribo todo el nombre del driver que necesito. Y la primera opción que aparece es una página de Ubuntu. Recuerden que Linux Mint está basado en Ubuntu, así que esta página me sirve. Y de aquí, lo que necesito es el archivo .deb. Antes, inserto una segunda memoria USB, diferente a la memoria USB de Linux Mint. Y descargo el archivo .deb en la memoria USB. Apago Windows 10, quito la memoria USB número 2 y ahora inserto la memoria USB número 1 para arrancar de nuevo en Linux Mint en versión Live. Nada ha cambiado, sigo sin WiFi. Inserto la memoria USB número 2. Y aquí le doy a abrir el archivo con GDebi para que lo instale. Esta advertencia dice que es mejor instalar el archivo desde los repositorios de Linux Mint. Pero si no tenemos internet, ni modo. Y ahora, un pequeño problema de dependencias. Se necesitan también dos archivos de librerías. Si tengo suerte, es posible que estos dos archivos estén en la USB de instalación de Linux Mint, o de lo contrario, tendría que también descargarlos previamente de internet. Cruzo los dedos y le doy a instalar paquete. Instalación OK, sin errores. Y observen que ya me aparece la ventana de notificación de que tengo redes Wi-Fi disponibles. ¿Qué me hicieron? ¿Qué necesitamos? ¿Colgón? ¿Cinta? ¿Cinta? Cinta. Recuerden que sigo en la versión en vivo de Linux Mint. Aún no he empezado la instalación. Pero ya tengo Wi-Fi, así que me conecto a la red. Instalo Simple Screen Recorder solo para grabar la pantalla y hacer este video. Y ahora sí, ya estoy listo para empezar la instalación de Linux Mint. que veremos en el próximo capítulo? Los espero.